Después de conocer los datos, llega el momento de las valoraciones. La propia consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, hacía declaraciones esta mañana en su visita a Molina de Aragón. Hay que tener en cuenta que los peores meses en materia de empleo con la crisis del COVID los vivimos de manera directa en los meses de marzo y abril, donde 23.200 personas eh, ...incrementaron nuestras listas de desempleo... ...pero también es cierto que con los datos que hoy les decía... ...del mes de junio y los datos del respiro del mes de mayo... Eh, tenemos una situación de recuperación de al menos la mitad de aquellos desempleos que se han generado durante la crisis. 11.290 desempleados que habríamos reducido de esos 23.000 con los que se cebó el desempleo precisamente en los peores meses de la crisis, en los meses de, de marzo y abril. En definitiva, datos que nos vuelven a dar un respiro en Castilla-La Mancha con un buen comportamiento en el contexto del conjunto del país pero 187.000 personas por las que hay que seguir trabajando y sobre todo viendo cómo evoluciona la contención del empleo con la prórroga de los ERTEs y la menor afectación posible en términos de empleo a nuestra población y a nuestra sociedad, que ya bastante ha sufrido con la crisis del COVID como para ahora haberse afectado por la pérdida de empleo. Precisamente de empleo también ha hablado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la visita que hoy ha hecho a Molina de Aragón. Primera visita de la consejera de Economía, Empresas y Empleo a Molina con el actual alcalde. Una visita para conocer más a fondo las necesidades de este territorio que no quiere permanecer en segundo plano y para trasladar por parte de Patricia Franco a Francisco Javier Montes un claro compromiso. ...y nos comprometeremos con el alcalde... ...ahora tendremos una reunión de trabajo con él y con su equipo... ...pero el compromiso que tiene el gobierno Emiliano García Page... ...con Molina de Aragón en materia de turismo... ...es hacer pues un plan específico... ...que permita revitalizar al máximo... ...pues toda esta... ...este increíble valor patrimonial y cultural... ...que tiene Molina de Aragón y su comarca... ...que se va a poner en valor también con proyectos... ...de los que estamos muy pendientes... ...como ese parador... ...que se quedó totalmente paralizado... ...y si me permiten menguado ...durante la etapa del 2011 al 2015... ...y que ahora... Con el encuentro que tuvimos también con el presidente de Paradores recientemente pues nos, hemos, nos hemos vuelto a interesar también por la situación del Parador y la apuesta por, por la inversión. Por tanto, apuesta del Gobierno regional en materia turística, seguimiento de iniciativas en el ámbito estatal que repercutan en la dinamización turística de la comarca de Molina de Aragón. También le resulta fundamental a Franco abordar la manera de apoyar desde el Ejecutivo Autonómico a los sectores rurales y a su tejido empresarial. Por ello, amplían las ayudas eso nos llevó a tomar algunas primeras decisiones, como que no faltara la liquidez o la financiación para aquellos pequeños empresarios que tenían que hacer frente al pago de facturas sin tener ningún ingreso, con ingresos cero, y pusimos la línea Valcovit, que hasta ahora ha permitido que 75 empresas de Castilla-La Mancha accedan a proyectos de financiación de 5,2 millones de euros, de los que la Junta de Comunidades ha puesto 4,2. Inicialmente habíamos sacado esta línea hasta el 30 de junio, pero hemos decidido ampliarla hasta el 30 de septiembre viendo posible que pueda haber todavía necesidades de liquidez o financiación en los próximos meses en función de cómo evolucione la temporada estival y la recuperación de la actividad en sectores muy afectados como por ejemplo el turismo, el sector del comercio o la hostelería. En esta línea, la titular de empleo se ha referido a las ayudas a autónomos y a pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores, que en principio se establecieron en 25 millones de euros y el propio presidente regional decidió ampliar a 80. Son más de 44.400 los proyectos que se han presentado en Castilla-La Mancha en esta ayuda. En el caso concreto de Molina de Aragón son... Casi 120, 118 autónomos y micropymes los que se van a poder beneficiar de estas ayudas que como se ha comprometido el presidente serán abonadas, están siendo ya resueltas y serán abonadas a lo largo del próximo mes de julio para poder dar un respiro a muchos pequeños negocios que necesitan de un pequeño empujón simplemente en muchos casos para su propia supervivencia.